Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo este día viernes. Concluyendo ya este mes, viernes 29, hoy la iglesia se celebra la fiesta de Santa Marta. La amiga de Jesús, donde Jesús llegaba a la casa de Marta, María Lázaro. Allí Jesús llegaba, se sentía querido, lo atendían, no lo escuchaba. Tenía una habitación. Jesús. Yo imagino a Jesús en ese lugar llegando y quitando las sandalias y quedándose cómodo. Eh, pies que se los lavaban, la comodidad, el descanso. Esa es la casa de Marta, de María de Lázaro, la casa donde Jesús llega y se siente lo más de bien, lo más de acogido. Y yo quisiera invitarlos para que ojalá tuviéramos también como ese reto, que nuestra vida, que nuestra casa sea el lugar donde Jesús se sienta agradado, donde Jesús se sienta querido, acogido, atendido, donde Jesús se sienta que, que, que, es, que es bien recibido. Esa debe ser nuestra vida, queridos hermanos. Marta, la mujer activa, la que va, la que está pendiente del oficio. María, la que escucha a Jesús. La que está ahí a los pies, escuchando su enseñanza. Las dos dimensiones de la vida, queridos hermanos. El apostolado, porque hay que, claro, hay que hacer las cosas. Pero también hay que cultivar la vida interior. El apostolado sin vida interior va a ser vacío, queridos hermanos. Y una vida interior sin apostolado, pues se queda infecundo también. Son dos caras de una moneda, el apostolado y la vida interior. Señor, gracias por este buen ejemplo de Marta, de María, de Lázaro. Que aprendamos de ellos para que podamos seguir a Jesús como buenos discípulos, como buenos apóstoles. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos 19 al 27. En aquel tiempo muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darle el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Le dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero una hora, sé que todo lo que le pidas a Dios se lo considera. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, sí, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, es que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. El que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De esta escena del Evangelio yo resalto cómo Marta no se quedó adentro esperando que Jesús entrara, no salió. Y con todo el cariño y la confianza le reclamó. Si yo hubiera aquí, mi hermano no hubiera muerto. Eso es fruto de una intimidad, de una confianza que con Jesús. Pero también Marta revela la fe. Señor, yo sé que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Cultivemos nuestra vida interior, nuestra oración, la visita al Santísimo, la lectura de la Palabra, la oración continua y seamos diligentes también en el apostolado. El mundo de hoy necesita que le hablemos de Dios. El mundo de hoy necesita que seamos testigos, valientes testigos del Evangelio. El Señor los guarde y los proteja. Un abrazo para todos mis queridos hermanos. Feliz día.